Con la atención, tú eres cabrón Tú no vendes droga, eso no es la moda Tú no vendes tu face, tú este no estás en la face Pasadito todo voy, voy muy rápido, nunca lento Voy para lo alto, lo presiento. Voy a dejar en claro lo que siento Por lo mío y para lo mío, por supuesto Voy muy rápido, nunca lento Voy para lo alto a 300. Voy a dejar en cero a todo el resto. Cuando llegue primero al primer puesto. Oh. Impala, impala, impala, impala. Milagro y pasa como bala. Impala, impala, impala. Poco los cambios en trapa. Soy el congo que guerra desata. Ando te flama. No ando clean rebanando. falacias blesses. Trago, sabor, aceite, todo. y pala tu cara en el pavimento se tapa cadena de rap mi voz se gasta mi fuerza y pala, luego la difaman impala impala alza gata de jala impala impala soy la bestia sagrada wuh de mi cuerpo los huesos salen como garras puedo usar tu estilo versátil que también es muy precario debo pecar de a la que era vil es ordinario sin ser un canario te pongo y aplico o no es escupren textos saben ustedes de lo que hablo conozco a varios tra tra tra tra tra tra mala traca trampa ¡Pala, corno, y pala, y pala, y pa pala, y pa pala, y pa pala, y pala, y pala! Saco mis alas para que se volando en impala porque al hater esquivando las balas Nadie que no frene sin tocar en sala rompemos el ambiente Te de lo demuestro sonando zarpado Sinceridad no te agrandado Solo dejando las cosas en claro Surra para los talones No me ha llegado ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo suelto? Dame las palabras Yo las conecto porque sale fácil sin un defecto como el carón, Te suena perfecto Así que no lo vale No lo compare No seguimos eh, esas señales Solo tenemos habilidades De a cualquiera de instrumental instrumentales El modo que la hago con swing El altercado termina en el reino No, no me esfuerzo Solo sale así Cuando la letra me toca escribir Siempre presente nunca